Muchos dijeron que responden a él Yo no me animé a decir tanto ¡No! No quiero ni mirar, No quiero ni mirar porque vamos a quedar en un quilombo Tuvimos la suerte de comunicarnos con algunos de ellos No, ¿cómo de, tuvimos eh, la suerte? No. Sí, sí, sí Tuvimos la suerte de comunicarnos con algunos de ellos Y no saber cuáles van a ser algunas de las verdades Que van a decir dentro de los próximos días Espere, este grupo tenemos, ha prometido comunicarse nuevamente. En estos momentos, Donald Trump está así, prendido, acomodándose el flequillo, porque en exclusiva te vamos a mostrar los nuevos anuncios de Anonymous que van a salir los próximos días. Escudero. El primer anuncio tiene que ver con un hombre que tiene un trastorno de doble personalidad. Estamos hablando de un hombre que eh, no solo es él, sino que además se hace pasar por otra persona. Estamos hablando de un caso muy difícil porque él se hace pasar por su propio hijo. Mm. Y estamos hablando del señor Barriga y de Ñona. Oh, ¡No! Este es información clasificada por el es que usted se sabía. la ¡Van bueno, tener no, información! ¡Claro! ¡No! ¿Por qué no señor se hace barriga, pasar eh. por el hijo? No, no, me no. me acaba de de tirar unos años de niñez hermosos. No, no, hermoso. no, sí, sí, no, no, ya no, se sabía. sabía no, Carlos Villarán, no, que no, que el no, no, no, lo no, el no, no, no, no, no, no, no, y y sería la misma melodía, así como el feliz cumpleaños del el payaso Plim, Plim. Esto, es es es oh, boy. Oh, boy. esto es una información clasificada. ¡Ah, bueno! Además sostiene, y esto acá no quiero eh, meterme con, en ningún conflicto este, geopolítico, me llamaron, claro, pero me sostienen que la sopa paraguaya no es sopa y que estaríamos hablando de un bizcochuelo. Yo ya esto no lo sé. ¡No! No me gusta eh, ser mal educado, no me gusta... Mucho, pero... Yo no puedo creer. Nada, gente, además dicen que todos los países no, no, okay. que empiezan con A, terminan con A, su nombre. Alemania, Por ejemplo, Argentina, Argentina, Argentina Alemania, Alemania, Albania, excepto Albania. uno que sería Afganistán. El resto todos arrancarían con A no, y terminarían con A. Chao. ¿Van, Nos a van a arrancar. <risas> lo que van, porque... <risas> van a anunciar cuál es el plan de la mariposa y además ah. van a descubrir quién es el ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A oh, no. qué dedica el tiempo libre? No. no. Nos vemos. Increíble.